El lugar de las piedras ardientes, Andrés Castillo, Aguilera de Coronel Chile. El lugar de las piedras ardientes es una obra de Andrés Castillo, editada por Ediciones Orlando en marzo del 2022. Vamos a leer el prólogo que fue realizado por Ingrid Otero Tolosa escritora y editora nacional. Este prólogo tiene un epígrafe que dice la narración es capital entre todas las formas de arte verbales porque constituye el fundamento de tantas otras, a menudo incluso más abstractas. Frase de Walter Hohn. El libro tiene un protagonista principal, Iránio. Y el escenario primero es un pueblo llamado Tulawén. De la pluma del escritor recorremos los yacimientos de Usonia, Pampa Unión, una celitera que existía al noreste de Antofagasta. Conoceremos al padre de Iranio llamado Federico, que es hijo de madre irlandesa. La madre de Iranio era Diaguita. Presenciamos la realidad de un pueblo campesino y pobre, donde la miseria se incrementó durante la Primera Guerra Mundial. Al poco tiempo, los alemanes concibieron el salitre sintético para fabricar pólvora. Cuando este mercado se globalizó, el comercio del salitre natural sucumbió. Pampa Unión había comenzado a cerrar todas sus operaciones salitreras. Todo acontece a inicios del siglo XX, la época del Charles. Iranio crece en la miseria y con el apoyo de un sacerdote logra educarse y llegar a superintendente de minas más tarde en la mina de carbón de Schweiger, en Coronel, región del Bío pero su infancia y adolescencia se desenvuelve entre la pobreza, la falta total de afecto, la violencia del entorno y el duro trabajo en las alitreras y luego en el carbón. Es este un libro escrito con claridad, un libro que ilumina, que abre puertas y a su vez senderos. Es posible salir de la pobreza con un estoicismo casi heroico, una serenidad que nos deja perplejos, un trabajo duro, extenuante y un deseo firme. Trabajar, trabajar, porque ese es el sustento de la familia. No hay amor más grande que este, lo refleja Andrés Castillo en su relato, a través del protagonista, tan nítido como potente. Y esta percepción estremece fuertemente, esta lucha se ahiere al ser interior con la intensidad del relato es imposible no conmoverse todos sabemos que la narración contiene dos grandes niveles de desarrollo el de los hechos que interiorizamos en referencia a los temas que circulan histórica y cotidianamente y el nivel de subjetividad entonces se puede afirmar que la acción de narrar algo contar algo en forma escrita es inherente al ser humano es propio de hombres y mujeres, y cada narración o escrito nace de lo cotidiano, de las vivencias del escritor en sus propias interpretaciones, según como perciba o dilucide el objeto de su narración. Precisamos que la narración es ejercida tanto por el que cuenta como por el que la recibe, de esta forma se transforma en una serie narrativa que trasciende tiempos, muda lo banal, redibuja lo cotidiano, en definitiva, resignifica aquello que se mantiene en el tiempo, en la memoria, en la voz de las microhistorias humanas, ofreciendo sentidos dentro de lo inesperado. La dura cotidianeidad, el autor la refleja plenamente y conocer esta historia no puede dejarnos indiferentes. Creo haberlo dicho anteriormente, respecto a la relevancia de las obras de Castillo Aguilera, registran el patrimonio cultural inmaterial de la zona del carbón. Cuando decimos esto nos referimos a la producción humana misma, a la forma en que se expresan individuos y se relacionan dentro de las sociedades o a cómo los grupos humanos se diferencian de otros. No creo que exista otro autor en este siglo XXI que haya dejado impreso este rescate inmaterial del trabajo minero, de la realidad cruda y verdadera, con tanta visión, estudio y pasión para dejar a las nuevas generaciones el legado. El tesoro de la memoria de un pueblo esforzado, valiente y diligente en su trabajo diario, donde tantos hombres forjaron su carácter y supieron salir adelante con el mismo empuje, la misma fuerza con la que realizaban sus labores. Esperamos que este libro pueda llegar a la gran mayoría de chilenos y chilenas como un valioso aporte a nuestro patrimonio cultural. Agradecemos su atención.